Ah, no. ¿No sabes cómo saludar a una nueva amiga? Toma. Mi. Mano. <risa> ¿Quién haya tirado esos paquetes de salsa de tomate? Se está perdiendo un gran momento. Saludos, soy... Oh. Hola, bonito espejo. ¿Cómo caíste aquí sin un rascuño en ti? Qué bueno. Sería una lástima ver a alguien como tú, herido. Mi nombre es Chara. Yo también soy humano. Lo sé. Dejaré que lo asimiles por un segundo. Impactante, ¿verdad? Hay más de un agujero en esta montaña, ¿sabes? Pero escucha, he estado librando la guerra con mi hermano Asriel. Los humanos y los monstruos se pueden inclinar a mi favor con un compañero. Vamos, lo harás genial. ¡Rápido! Detrás de esa lámpara de mal gusto. Tengo que preparar el escenario de entrada. ¡Ahí estás, humano! Tch. Me has acorralado de nuevo. Te vuelves más inteligente cada día, Rey. Sí, por supuesto. ¡Chara, te dije que no me llamaras así! ¡Ups! Se me olvidó. ¡Eso es mentira y lo sabes! <risa> ¡Culpable! Una vez más, el dios de la hipermuerte me regaña. ¡Sí, exactamente! ¡Sola y deidad absoluta! ¡El defensor de todos los monstruos! Uh, solo en Snowdin. Solo por ahora. De todos modos... ¡No tienes esperanzas de derrotarme sola! <risa> uh, sí... Estás sola, ¿verdad? Oye, espejo. Dile a Asre lo equivocado que está. ¿Qué? ¿Cómo lo hiciste? Sola nunca jamás. Esto es genial. Tenemos que decirle al capitán sobre esto. No tienes que llamarlo capitán. Lo hago si quiero estar en la guardia real. Muy bien, déjame ver el poder de dos humanos. Con el poder de Asriel Dreamur. Te lo tomaste bastante bien. Parece que se necesita más que eso para taparte con la guardia baja. Espera, ¿puedo molestarte un poco más? Mi hermano y yo vigilamos toda la zona hasta Snowdin. Estaremos apareciendo y jugando roleplay como antes. Si pudieras unirte en el camino, estoy segura de que lo pasaríamos genial. Gracias. Nos vemos más adelante. La pegajosidad de esta lámpara aún te llena de determinación. ¡Ahí estás, recién llegado! ¡Y tienes compañía! ¡Ya veo! No es que eso te ayude a derrotar a un dios, nacido en el corazón abrazador. Entrenado por ma... Capitán de la Guardia Real. Entrenado por ella. Pero mi punto ha sido hecho. Incluso con ustedes dos trabajando juntos, no pueden superarme. Pero siéntete libre de intentarlo. Rey, no se calienta con gente nueva tan rápido. No te sientes como el ser humano más afortunado. Oh, cierto. Solo hay dos de nosotros aquí. Hay algo escrito en esta caja de cartón. La guarida de la horrible bestia. No entres ni te arriesgues a sufrir grandes daños. A menos que traigas colosinas. En ese caso, déjalas aquí. Entonces, Rey tiene muchos ataques geniales con los que he estado practicando. La mayor parte de lo que sabe proviene de mamá. Pero hay un ataque que es todo suyo. Se llama Star... Blazing. Muchas estrellas se estrechan y se rompen en pedacitos, luego una estrella enorme cae y hace que todas las demás se vean patéticas, mantendría mi distancia cuando ese ataque venga. Bienvenidos a mi primer desafío humanos, construido por este dios predecesor, aquí se encuentra el laberinto eléctrico, incluso chocar con un borde resultará en un daño de lo más horrible al tener la... Psst, Chara. suelta la pelota. Oh, cierto. ¡La horrible bola de choque! No te preocupes. Yo me encargaré de esto. Ok, adelante. Solo... ah... Uh, ten cuidado. ¡Vaya! Lo hiciste sin pedir ayuda a tu compañera. ¡Vayamos a la siguiente prueba! Buen trabajo. ¿Sabes? Esto solo duele tanto como tocar un timbre para alegrarte. Papá, solo quería ayudarnos con nuestras bromas. No lastimar a nadie después de todo. Ha ayudado mucho a configurar estas áreas, papá es tan inteligente, mamá es capitana y mi hermano es el mejor, no es mi familia la más genial, ese chico de ahí vende el mejor helado, aunque este no es el mejor lugar para ello, así que voy a repartir galletas con chispas de chocolate para calentar a la gente después, Tan, toma una. conseguirse una galleta de choco disfruta. Así que has llegado lejos. La próxima prueba será de tu fuerza de voluntad. Acércate a mí si te atreves. ¿Qué? Ni siquiera te inmutaste. ¿Qué esperabas exactamente? Que el nuevo humano se sienta tan intimidado que se congele. <risa> Eso es adorable. ¡No! ¡No lo soy! Por supuesto que lo eres. Eres mi lindo hermano. Y yo soy la cool. ¿Qué? Recién llegado. Necesitamos una opinión imparcial. Dinos quién es el más genial. ¿Quién es el genial? ¡Ja, ja! ¡Lo sabía! ¡Yo soy el genial y Chara es la linda! Ah. Uh, ¿Chara, estás bien? Estoy genial. Si sí, tú lo dices. Gracias, recién llegado. Lucharemos con el ingenio pronto. Bien hecho. Asriel realmente es más genial que yo. Él no es quien se está sonrojando en el frío por un cumplido.